Gracias, buenos días a todos. Es un placer para mí estar el día de hoy aquí acompañándolos. Un agradecimiento a ACP por este gran evento, esta oportunidad para seguir comunicando todo lo que este sector que es tan importante para el país viene desarrollando en todo lo que tiene que ver con la implementación de tecnologías que van enfocadas a la disminución de la huella de carbón y la descarbonización en el sector. Quisiera manifestar que este conversatorio pues, es muy importante porque nos va a permitir precisamente eh, conocer esas estrategias que vienen implementando eh, líderes del sector en todo lo que tiene que ver con la disminución de los gases de efecto invernadero y el gobierno. Eh, y para esto, pues, precisamente quisiera comentar que este sector ha sido el primero en implementar planes de gestión integral de cambio climático y precisamente basado en todo esto quisiera darle la palabra a Felipe, el director nacional de Hidrocarburos, para que nos cuente cómo desde el Ministerio de Minas y Energía se vienen incentivando estas estrategias que eh, se están implementando dentro del sector para darle continuidad a las mismas y seguir con la senda de la descarbonización. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y a los colegas del panel. Creo que la transición energética justa tiene un aliado estratégico, hoy el aliado estratégico de esa transición es la industria de los hidrocarburos. Cuando uno mira eh, y decanta un poco ese tema por regiones, no es lo mismo Río Hacha, que Arauca, que Piedemonte, que Putumayo, y entonces uno empieza a ver temas claves. Un millón seiscientas personas en Colombia cocinan con leña. Y entonces cuando uno mira ese, en ese mapa dónde están ubicadas esas comunidades que cocinan con leña y dónde está la industria del petróleo. Creo que ahí hay un tema clave en el cual hay una articulación para de alguna forma sopesar esa diferencia que sea apalancada con la industria del petróleo, que es la estrategia eh, para solucionar este tipo de problemas. Y cuando uno mira eso y uno se para en Arauca, ve que hay empresas que ya tienen que parte del 80% del GLP las regiones lo puede proveer la industria de los hidrocarburos. Entonces, hay un tema de que muchas veces para poder recuperar parte del crudo se necesita evacuar el gas. Hoy tenemos como 35 millones de pies cúbicos día en quemas y venteos que podemos tener unas eficiencias energéticas y dependiendo de la calidad que tengamos en ese, en ese gas que tenemos que evacuar para producir los líquidos podemos tener o gas para las comunidades o eventualmente electricidad para las comunidades. Y en eso creo que la articulación de esa transición con la industria es clave. Y hablando un poco también del gas y aprovechando que estamos acá en Barranquilla, hablar un poco del tema del offshore. Creo que también en tema de regulación desde parte del Ministerio tenemos claramente unos objetivos para poder desarrollar ese gas que tal vez sea parte de esta transición a hoy en día. Y hay una serie de resoluciones que tenemos que promover desde el Ministerio para poder avanzar en ese tema. Hemos estado hablando muy ampliamente con, con, la, con la industria del offshore y vemos que el tema de la resolución de taponamiento y abandono definitivo es algo que impacta mucho en la exploración offshore y para poder viabilizar esos temas, digamos, de poder hacer inversiones grandes, un pozo del offshore está del orden de 100, 120 millones de dólares ese tipo de regulaciones por parte del Ministerio de Resoluciones pueden apalancar un poco el tema de las comunidades y la transición energética y el gas que es tan clave en este tema de la transición. Muy interesante, eh, Felipe, lo que acabas de mencionar precisamente sobre esto y precisamente quisiera como sincronizar lo que estás mencionando, cediéndole la palabra a este panel de lujo que tenemos, arrancando con Alberto y preguntándole precisamente cómo desde su compañía se están trabajando en la reducción de la huella de carbono y cómo precisamente se está trabajando para poder cumplir con estos objetivos de sostenibilidad. Gracias, María Camila. Eh... A Francisco, a Carolina, a todo el equipo de la cp muchas gracias por convocarnos y tenernos acá, excelente evento, qué éxito. Eh, y qué bueno convocarnos a hablar de, de, de estos temas. Eh, yo creo que hace unos años, los que estábamos eh, y nos reunimos varias veces a, a contarnos estas historias, hablábamos de esto de forma incipiente, hace varios años. Pero lo cierto hoy es que todos estamos haciendo la tarea, esta industria hace la tarea y ese es el común denominador. Lo que, lo que estamos haciendo en Drummond muy seguramente es muy parecido a lo que estamos haciendo en el resto de las empresas y eso es una cosa positiva, porque todos estamos activos eh, tomando el reto como, como debe ser. Eh, para hablar rápidamente de, del caso de Drummond… Eh, Arrancamos hace unos años haciendo nuestros inventarios de emisiones a nivel transversal y corporativo. Creo que uno de los retos ahí que todos seguramente hemos enfrentado es qué estándar utilizar. Creo que en esto tenemos que siempre alinearnos a los estándares internacionales. En nuestro caso ISO 14064, tener una dimensión, un dimensionamiento detallado de toda la organización, las fuentes de emisiones, la cuantificación, para poder diseñar una estrategia. En nuestro caso, la estrategia la tenemos en, en varios verticales para reducción de emisiones del alcance 1 y 2. Tenemos un vertical que es utilizar electricidad que tenga menor concentración de carbono. Y ese tiene eh, varios elementos, conexión a, al sistema de transmisión nacional, inversión en renovables, en nuestro caso, generación solar. Eh, tenemos otro vertical que es utilizar combustibles con menos intensidad de carbono, migrando a electrificación y utilización masiva de gas natural. Tenemos en reducción, obviamente, eh, y fue mencionado aquí también en un panel de, del día de ayer, eh, evitar emisiones fugitivas de metano, creo que es un transversal de la industria, eh, reducción de, de, de emisiones en TEAS, eh, y digamos en ese capítulo de reducciones estamos trabajando en esos verticales y tenemos como, como todos un capítulo de compensaciones, porque no podemos reducirlo, podemos compensar, estamos trabajando en compensaciones vía soluciones basadas en la naturaleza o en expandir inversiones en energías renovables más allá de la energía que consumimos eh, y en alcance 3, obviamente trabajando con aliados, con cadena de proveedores, hacer encadenamientos para que todos hablemos y estemos en, en, en, alineados en, al, para el cumplimiento de la meta eh, y trabajar con nuestros proveedores. Creo que, eh, digamos, yo sé que he repetido cosas que seguramente todos estamos haciendo y yo eh, resaltaría aprovechando la pregunta, es que la industria en general está haciendo la tarea y cada compañía está enfocada en implementarla. Eh, resalto el, muy clara la presentación de Rodrigo ahorita, el eh, tema de estos tiene que ir de arriba hacia abajo, es, tiene que ser una decisión estructural de la organización, desde su junta directiva, su CEO, creo que eh, la invitación y nosotros asumimos ese reto, el lineamiento de es TCFD es un, es un lineamiento eh, que nos parece, además ahorita eh, es transversal, eh, es un estándar internacional, es un lenguaje conocido, pero tiene unos pilares que garantiza que haya articulación. Eh, ¿Cómo podemos medir lo que hacemos eh, técnicamente? Está el estándar técnico de la norma ISO, pero ¿cómo lo podemos medir desde el punto de vista organizacional? Tiene que ser en una arquitectura de gobernanza que está adecuada y adaptada para, para el reto climático. Gracias Alberto. Seguimos con Mónica. Bueno, buenos días a todos. Un agradecimiento al doctor Llorea, a todo su equipo, un privilegio estar acá y además un reconocimiento por la forma como ha avanzado el, el Congreso que creo que nos ha dado posibilidad de nutrirnos con mucho conocimiento eh, de personas muy relevantes del sector eh, antes de llegar a las discusiones. Efectivamente, nuestro compromiso con eh, lo que significa toda esta jornada es mayúsculo. Nosotros, tanto el Grupo de Energía, que es nuestra holding, como TGI, tenemos el compromiso a 2030 en haber reducido en un 51% nuestras emisiones y para el 2050 hacer carbono neutralidad. Y para eso, básicamente, lo que hemos hecho es que hemos diseñado eh, unos tres pilares estratégicos, como los llamamos nosotros, sobre los cuales tenemos que trabajar. Pero como todo en la vida, poder reducir es saber de dónde arranca uno. Entonces, creo que si algo hacemos o tuvimos que empezar a hacer muy bien, porque hasta hace dos años y medio no lo teníamos tan claro, era tener nuestra línea base de dónde estábamos. Entonces, empezar a entender... ¿Cuál era la línea base? De acuerdo, para nosotros era sustantivo para poder entender a dónde queríamos llegar cuando poníamos estos indicadores, pero poder tener una línea base, que fue lo que hicimos en el 2020, básicamente, que tomamos como línea base. Esos tres pilares de los que yo les hablo, pues básicamente un pilar fundamental es lo que nosotros llamamos eficiencia operacional. Y en ese pilar que para nosotros es el pilar número uno de toda esta ruta de la descarbonización, lo que nosotros venimos a traba trabajando muy fuerte es la reconversión tecnológica en procesos y en todo lo que significa poder usar combustibles de bajas emisiones y cero emisiones de carbono. Ese es un ejercicio que no es menor, es un ejercicio que realmente toma tiempo y en ese ejercicio también tenemos todo lo que significa ese trabajo proactivo para lo que es el control de emisiones en proceso. Eh, en esta industria y, y quienes transportamos sabemos que a veces eh, tenemos fugas y poder detectar una fuga no es sencillo. Se acercan tecnologías y yo he tenido la posibilidad de acercarme a todos los gurús de los que seguramente Álvaro nos va a hablar más adelante, eh, que nos muestran tecnologías en emisiones y demás, pero yo les quiero decir una cosa, y aprovechando la propuesta de gobierno de comunidades energéticas, el trabajo que hace algo, con, a, que hace una persona que está al frente de una infraestructura y que se les pueda entregar tecnologías a la mano para que puedan mirar cuál es la condición de la infraestructura, cuál es la condición del tubo, y si tenemos algo de emisión, es fundamental. Entonces, yo creo que ese es un punto que no es menor. Hay miles de tecnologías, sí, los drones, las gafas, mejor dicho, muchas cosas, podemos nutrir de tecnología también a quienes realmente están en ese cuidado de lo que significa la infraestructura. El segundo pilar que para nosotros es muy importante es todo el tema de innovación, ¿de acuerdo? Y en el pilar de innovación que nosotros trabajamos, pues básicamente eh, es, está todo el tema no solamente de innovar, sino también de entender con quién desarrollamos alianzas estratégicas. Entonces, en este pilar de innovación es donde, donde empiezan a llegar por todas las innovaciones que están de moda y que nos oyen hablar todo el día, que es todos los temas de hidrógeno, todos los temas de biogás, todos los temas de biomasa, en fin, toda esa agenda que es bastante robusta, que lo que busca es la implementación de proyectos de gases renovables vinculados a la descarbonización y para eso hacer las alianzas estratégicas. Y ahí quiero aprovechar eh, algo, hacer, hacer como una, elevar la voz en algo que dijo María Fernanda Suárez eh, ayer aquí en su presentación. Eh, en este ejercicio de innovar tenemos que ser cuidadosos en no solamente en innovar, sino entender el tamaño de oportunidad que nosotros tenemos en el mercado colombiano y dónde está la demanda para que esas innovaciones se puedan hacer factibles. Nosotros podemos seguir innovando en hidrógeno, pero hoy no tenemos todavía un tamaño de oportunidad en el mercado colombiano que nos diga que hay una demanda al mismo nivel de lo que tiene hoy el gas, para que realmente nos podamos mover de una manera más ágil y más rápida hacia lo que significa hidrógeno. Aún peor, el trilema del que se hablaba el día de ayer también. Tampoco tenemos el modelo de negocio y el business case o el caso de negocio que nos diga que somos capaces de colocar ese hidrógeno de forma accesible al usuario, al mismo nivel de lo que significa el precio del gas o de cualquiera de las otras energías. Entonces, ahí todavía tenemos un desafío en lo que significa innovación. Podemos seguir haciendo pilotos. Podemos seguir avanzando en lo que significa la ruta de la descarbonización, pero tenemos que resolver el trilema energético que no es menor y del que tanto se habla, no solamente en Colombia, sino a nivel global mundial y que creo que es sustantivo para poder avanzar de manera mucho más rápida. Y por último y no menor, que es el, te la el tercer pilar, que es toda la parte de soluciones basadas en la naturaleza, en donde ahí lo que tenemos es todos los temas de medidas de compensación, venimos muy comprometidos, eh, a nosotros desde el Grupo de Energía y desde TGI nos preocupa muchísimo lo que pasa en el país con la deforestación, lo que pasa en el país todavía con la tala de árboles y realmente desde ahí venimos trabajando muy fuerte en todo lo que significa cómo reforestar y en todo lo que significa eh, soluciones que realmente cuiden la video, video, biodiversidad colombiana, que es de las, es Colombia es el país más biodiverso que nosotros tenemos en Latinoamérica y cómo cuidarlo es tarea de todos. Gracias, Mónica. Yo quisiera darle la palabra a Héctor para que nos cuente precisamente dentro de CENIT cuáles han sido precisamente esas iniciativas que se vienen trabajando en pro de la descarbonización. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente un agradecimiento a la ACP, al doctor Lloreda, por la invitación a este evento que es muy importante para la industria alrededor de la sostenibilidad. Yo les voy a contar qué hacemos, cuál es el reto que tenemos y qué hemos venido desarrollando como acciones para descarbonizar nuestras operaciones. En primer lugar, CENIT es una filial de Ecopetrol encargada del transporte de combustibles líquidos en el país. Esta actividad la desarrollamos como CENI de empresa, pero igualmente a través de las filiales Oleoducto de Colombia, Oleoducto de los Llanos, Oleoducto Bicentenario y OSENSA. Transportamos 1.100.000 barriles al día, 780.000 barriles de petróleo y 320.000 barriles de gasolina, diésel, jet y nafta. Estas operaciones demandan alrededor de 300 megavatios en energía, y eso nos vale 762 mil millones de pesos al año por cubrir esos costos energéticos. Eh, el reto que tenemos, les voy a explicar el reto, el reto de CENIT. Eh, nuestras operaciones eh, generan 266 mil toneladas equivalentes de CO2 al año. Para poder descarbonizar las operaciones, hemos venido desarrollando una estrategia que parte de la medición. Es muy importante desarrollar esa medición y poder construir la línea base sobre la cual desarrollar la estrategia. Eso lo hicimos hace un par de años y tenemos claramente definidas las fuentes y en dónde poder atacar de manera prioritaria las emisiones. Lo segundo son programas de eficiencia energética, que tenemos como prioridad que se utilice la menor energía por cada barril que movilizamos en el país. Y esto nos ha permitido, a través de este programa, reducir un 7% el consumo de energía y evitar energía evitada casi por 21 mil megavatios en los últimos tres años. Lo tercero es cómo poder mejorar nuestra matriz energética. Nosotros tenemos una matriz en donde el 50% es energía primaria. Esto significa energía que generamos con gas, con combustibles líquidos o con crudo, y ahí es donde está la mayor fuente de emisiones. Y una eh, fuente secundaria que es la energía que compramos, eh, particularmente energía hidráulica. En este propósito hemos venido incorporando generación eh, no convencional, con productos, con energías renovables. Es así como construimos un parque solar de 61 megavatios, es el parque solar más grande que tiene actualmente en operación el país, en la estación San Fernando, es la estación que moviliza los crudos desde los llanos hacia la refinería o hacia el puerto de Coveñas. Esta, este parque es de 61 megavatios, nosotros consumimos 9 megavatios tiene unos factores de planta del 21% y nos permite que esa estación funcione 100% con energía solar. Igualmente, en este propósito tenemos en construcción 11 plantas de generación solar, de tal suerte que nuestro objetivo es cerrar el año 2023 con 100 megavatios de energía solar instalada. Eso nos va a permitir ir recomponiendo esa matriz. Lo cuarto es incorporar soluciones de la naturaleza. Para nosotros la reforestación es algo importante dentro de la estrategia. El año pasado, en diciembre, cerramos con la siembra de 1.626.000 árboles registrados en el Ministerio del Medio Ambiente. Este año debemos terminar eh, eh, sembrando 2.200.000 árboles porque es importante poder complementar estas soluciones con algo de este de esta naturaleza y lo último es la compensación a través de bonos de carbono estamos financiando proyectos de altísima sensibilidad eh, eh, ambiental y social en el Pacífico colombiano y en varias regiones del país lo anterior no solo lo ha venido desarrollando Ceni sino la totalidad de las compañías del segmento y eso nos ha permitido en diciembre del año pasado tener carbono-neutralidad en el transporte de combustibles líquidos en el país. Y es el único país del que tenemos conocimiento, ha declarado su transporte de combustibles líquidos carbono-neutralidad y eso es algo eh, importante para el desarrollo del sector y de la industria. Eso es lo que hemos venido desarrollando en este, este tiempo. María Camila, antes de que le pases la palabra a Eduardo, simplemente decirte que si las dos industrias que acaban de hablar… La industria de carbón y la industria que representa en este momento Héctor Acá, usan gas en sus procesos, es mucho más fácil llegar a la ruta de descarbonización como país y se contribuye mucho más posicionando el gas como el energético de la transición. Sin duda, Mónica. El gas es un combustible que precisamente tiene un rol muy relevante, va a seguir teniendo un rol muy relevante. Yo soy particularmente… Eh, Siempre lo he dicho y es el gas no es el combustible de la transición, llegó para quedarse. Y principalmente juega un rol bastante eh, importante en todo este tema de la descarbonización y efectivamente estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Álvaro, desde el punto de vista de la consultoría y siendo ese aliado de muchas compañías que están hoy acá, ¿cuál es tu visión respecto a este tema en todo lo que compete a la descarbonización? Eh, bueno... Buenos días a todos. Eh, me uno al agradecimiento a Francisco y todo el equipo de la ACP. Encantado de estar aquí con, con amigos y con gente que, que tengo la oportunidad también de conocer. Eh, yo creo que nosotros eh, damos una visión, yo voy a dar una visión un poco diferente. Nosotros no somos una compañía de alta intensidad de capital, o sí, pero de alta intensidad en capital humano. No tanto en, en intensidad en capital, no, no producimos petróleo, no transportamos... No transportamos gas. En todo caso, yo creo que nuestro compromiso hacia la descarbonización en BCG, eh, yo diría que es interno y sobre todo externo. ¿Qué significa interno? Internamente, nosotros hemos anunciado nuestra meta de ser eh, carbono neutrales en 2030. Más allá de 2030, incluso ser carbono positivo, que significa, digamos, remover más carbono del que del que del que emitimos. Y obviamente, como compañía consultora, nosotros no somos grandes emisores. Nuestra mayor fuente de emisión es fundamentalmente la energía de las oficinas en las que estamos y, la, y, y el carbono emitido por los viajes que hacemos. ¿no? Nos hemos comprometido efectivamente, a, a tener un 100% de energía renovable en todas nuestras oficinas para el año 2025 y, en, y, y yo creo que la pandemia también nos enseñó a ser más inteligentes en la manera que viajamos. Es importante que estemos cerca de nuestros clientes, pero a la vez también que optimicemos las nuevas herramientas que tenemos para evitar esos viajes que hacíamos antes de un día irnos al sudeste asiático eh, y volver al día siguiente. ¿no? Eh, con lo cual, pues ahí también queremos reducir casi un 50% de esos viajes de menos valor para 2025. Eh, además, como decía Héctor, también estamos comprometidos con la compra de créditos de alta calidad, etc. Pero yo creo que lo más importante no es eso, lo más importante es el compromiso hacia personas como las que tenemos acá o compañías a las que representan las personas que están aquí sentadas. ¿no? Nosotros nos hemos comprometido a invertir 2.000 millones de dólares en esta década, básicamente en formar a nuestros equipos para ayudar a las compañías a realmente eh, atacar con garantías todo este reto de la, de la descarbonización. ¿no? En, de hecho, creamos una nueva vertical de negocio que llamamos Clima y Sostenibilidad. Hace, hace tres años, en estos tres años, a nivel mundial hemos tenido más de 1.600, más de 1600 proyectos que tienen que ver con descarbonización, sostenibilidad, eh, y hemos contratado a más de 1.000 personas eh, dedicadas a... Dedicadas en, en exclusiva a este tema, con lo cual nuestra, nuestra perspectiva es que nuestro mayor compromiso hacia la sostenibilidad no es solo lo que podemos hacer nosotros internamente, que somos un emisor pequeño, sino lo que podemos, sino lo que podemos hacer con ustedes para ayudarles primero en, en, en medir, segundo en entender cuáles pueden ser sus metas de descarbonización y tercero en, en, en, en cómo lograrlas. Gracias Alberto. Y precisamente hemos hablado desde el punto de vista del gobierno como incentiva todas estas estrategias, desde las compañías cómo vienen desarrollando eh, todas estas iniciativas y quisiera preguntarle a Alberto precisamente cómo ha visto el avance de la normativa y todo lo que tiene que ver pues, precisamente en los desafíos que, que se enfrentan las compañías para poder hacer este tipo de proyectos en pro del cumplimiento de estos objetivos. Eh. Pensando en el tema de los desafíos, yo creo que un lenguaje que todos en, en las empresas conocemos muy bien es los proyectos. Aquí ejecutamos proyectos, proyectos de exploración y producción onshore, offshore. Este proyecto tenemos que terminarlo en 27 años y todos tenemos que ser parte de una solución global de carbono neutralidad. Pero pensemos el tamaño del proyecto. Cada uno sabe, me encanta la claridad de, de Héctor siempre, Héctor se sentó y dijo, soy Héctor Manosalva, estoy gestionando 260 mil toneladas de carbono y aquí voy. Mi nombre es Alberto García, represento a Drum, estoy gestionando un millón y medio de toneladas de emisiones de CO2 y aquí voy. Todos, ese es el reto que tenemos y es un reto práctico, 27 años no es nada. O sea, tres campos offshore gestionados y se acabó el tiempo. Y es un, un reto global. Si Héctor hace la tarea y nosotros no la hacemos, la tarea no estuvo terminada. Si Colombia hace la tarea y otros no la hacen, la tarea no quedó terminada. Entonces, si pensamos en retos y desafíos, deberíamos pensarlo, interiorizarlo en el lenguaje que nosotros conocemos. Es un proyecto, tal vez el más complejo y difícil proyecto que nuestra industria está acometiendo. Lo decía la ministra Suárez, ¿cuál es la tarea? Ejecutar el proyecto dentro de unas reglas de juego y es el trilema de la energía. Tenemos que garantizar energía confiable, asequible, eh, que esté ahí disponible todo el tiempo. No podemos resolver el tema diciendo no vamos a transportar gas, no vamos a producir energéticos, no vamos a producir gas, petróleo carbón. Es lo que tenemos hoy. Entonces, en esa perspectiva, ¿cuáles son los retos que tenemos para ejecutar este proyecto. Pero los retos que tenemos son retos internos a las, dentro de las organizaciones y retos externos. Las, los retos internos dentro de nuestras compañías es convencernos a nosotros mismos que carbono neutralidad no es una estrategia de PR, no es una estrategia de comunicaciones, no nos hace quedar bien o mal, no, es la tarea que tiene la organización. Y en eso, y lo decía Rodrigo en la eh, eh, anterior con, eh, eh, presentación, pues tenemos que estar convencidos en el ADN de la organización que es lo que tenemos que hacer y necesita los recursos adecuados, necesita la gestión adecuada, necesita el empuje 27 años para hacer eh, eh, un cálculo rápido cuando estemos en el hecho de sostenibilidad versión 29 va a llegar Héctor y a decir y soy carbono positivo, negativo, ¿cierto? Es la tarea, es muy corta. Desde el punto de vista de regulación Realmente nos queda la, la, la administración del presidente Petro y ocho presidentes más para tener la, la tarea terminada. Yo creo que si uno mira y lo mira como proyecto, ¿cuáles deberían ser eh, los retos para solucionar ahí? Y es eh, tenemos que tener una regula, un marco, unas reglas de juego claras, simples, fáciles de implementar, porque si cada administración cambia las reglas de juego vamos a estar reseteando el juego muchas veces. Y si estamos haciendo proyectos de 27 años, pues son inversiones, un parque solar se hace en un análisis financiero de 30 años. O sea, estamos tomando decisiones hoy para llegar a la meta de dentro de 27 años. Entonces, las reglas de juego deben ser sencillas, deben ser claras, deben ser accesibles, deben, deben estar muy pronto. Porque si hacemos las reglas de juego y seguimos construyendo reglas de juego dentro de 10 años, pues ya estamos... Ahí mismo, para entregar un proyecto que no va a poder estar entregado. La otra cosa es, este es no es un tema que vamos a resolver aquí en Colombia, este es un, un reto global. Entonces, creo que hay unos retos de simplificación, de adhesión a los estándares internacionales de forma más práctica, de, de no tratar de sobrecomplejizar el tema eh, internamente, sino adherirnos rápidamente porque la mayoría de nuestras compañías tiene operaciones en Colombia y en otras partes del mundo y entonces no podemos quedarnos enfrascados en retos de estar perdidos en traducir lo que está pasando en un lado y en el otro. Eh, oportunidades de este proceso yo creo que están todas. Eh, uno tiene dos opciones, uno se puede sentar al lado de la piscina y meter los pies para ver de qué temperatura está el agua o se tira a la piscina y aprende a nadar. Y yo creo que esta es una de esas oportunidades en, en, en, de transición en las que tenemos que estar en el 2050, viendo cómo se diversificaron nuestros negocios, cómo participamos en un mundo de la energía descarbonizada, todos los que estamos acá y ojalá más, eh, y cómo eh, durante ese proceso hicimos de nuestras organizaciones, organizaciones más eficientes, más eh, eh, eh, capaces de generar innovación con las herramientas que tenemos hoy. En 27 años no va a aparecer una tecnología no probada para solucionar el problema cinco minutos antes de que se, partide, se acabe el, el, el partido de fútbol. Los que vamos a jugar en esa cancha en estos próximos 27 años somos los que estamos jugando en este momento. Precisamente me encanta que esté aquí Felipe del gobierno precisamente representando al Ministerio de Minas y Energía porque lo que acabas de mencionar es clave Y quisiera conocer la posición de Felipe respecto al tema de estas reglas de juego para poder seguir eh, continuando con el desarrollo de este sector que es tan importante, precisamente como lo mencioné anteriormente. Sí, yo voy a intentar retomar palabras y pensamientos de acá, de todos los colegas del panel. Y quisiera poner sobre la mesa una diversificación de la matriz energética en tiempos, como, como dice Alberto, eh, eficiente, como dices tú, y un poco de pronto la integración de toda esta cadena en función de exploración, producción, transporte y recursos in situ de hidrocarburos. Entonces voy a hablar de tres temas rápidamente. Biocombustibles, digamos cómo estamos trabajando ese tema de biocombustibles. Eh, gas, GLP y gas natural, metano y sin tratar de meter en una camisa de 11 balas aquí a Mónica y a, y, a, y a Héctor un poco más de transporte y eficiencia energética del transporte. Parte de estos, de estos eh, temas que voy a hablar acá, los hemos venido hablando con Mónica, con Héctor, eh, con Alberto, hemos estado reunidos también con empresas y yo creo que eh, uno podría pensar primero movilidad sostenible y se hablaba mucho si no producimos CO2, pero los que hacemos ejercicio sabemos que en Bogotá y en Medellín hemos tenido alertas naranjas donde no podemos salir a trotar después de las seis de la mañana. Entonces nos vamos a que tal vez tenemos que avanzar más de la generación de CO2 y decantar todo esto a nivel Colombia, control de emisiones. Y en ese control de emisiones aparece el material particulado, NOx, y en ese orden de ideas yo creo que tal vez el tema de biocombustibles nos va a ayudar digamos a tener esa, esa reducción de emisiones. ¿Qué tenemos en esa hoja de ruta con biocombustibles que puede ser al corto plazo, que ya estamos trabajando? Primero, eh, biocombustibles B20, o sea, 20% de biodiesel para volquetas y la, aso la asociación de volqueteros de Chía y de Cundinamarca ya tienen, digamos, una eh, voluntariamente la idea de... de usar ese 20% para sus bolquetas, y que es lo importante acá, que el 80% de esas bolquetas son tecnología, euros viejas, que realmente... ¿Perdón? Sí, euro 1, que realmente lo que uno lo que puede hacer es una transformación de la infraestructura de la bolqueta, se queda constante, pero cambiando el motor podemos tener un impacto grande, porque el 80% de esas bolquetas son las que producen tal vez ese material particulado en grandes cantidades. Lo otro es tener una claridad con respecto a cuál va a ser el porcentaje de, de bio, bioetanol que vamos a tener en la mezcla y asegurarnos, digamos, con la asociación de caña, que vamos a tener un porcentaje estable del 5% y tenemos un reto de llegar al 10. O, hemos tenido unas fluctuaciones de 1, 2, 4% en ese, pero yo creo que si aseguramos que lo nominado y lo generado te, tengan un acuerdo con, con, con contratos, pudiéramos tener una estabilidad en esos biocombustibles que nos van a ayudar mucho a ese impacto, no del CO2, sino realmente lo que nos afecta en Colombia, que es, que es ese, ese material particulado NOx Gas. Cuando uno va al Pacífico, el 80% del presupuesto que se va para un pescador se va pagando la gasolina para su lancha. Nosotros logramos cambiar progresivamente esos combustibles a Nautiglp, o, o transporte de gas, la reducción en el impacto de la persona que va a pescar económicamente y ambientalmente puede ser importante. Y lo otro es decantando más el tema Colombia, el volcán Nevado del Ruiz, no sabemos cuándo, pero puede hacer erupción muy pronto, y eso nos lleva a cómo tenemos el transporte hoy. Si el transporte llega arriba por pozos colorados o por Cusiana y va decantándose hacia el sur, de Canadá del sur quiere decir que si el volcán del Ruiz con las proyecciones que tiene el servicio podría tapar o poner en riesgo gaseoductos y polieductos. Esto quiere decir que la mitad del país se quedaría sin ese recurso. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros del ministerio? Tener un plan de acción en el cual podamos tener o vía cabotajes o vía rutas alternas llevar combustibles a la zona. Y entonces uno se puede pensar, ¿cuál es la mejor eficiencia? Tal vez una eficiencia sería tener recursos in situ, siguiendo con el tema de biocombustibles, tener zonas en donde podamos tener biocombustibles, o biocombustibles que nos ayuden a apalancar un poco un buffer de esa mezcla. Segundo, almacenamiento estratégico que nos permita actuar en ese, digamos, en, esa, en ese escenario. Y tercero, tal vez tener una mejor eficiencia energética de cómo tenemos la diversificación de esos combustibles. Hablando también de... Opciones de tener geotermia u otras opciones en los territorios eh, que nos ayuden a apalancar esa diversificación de la matriz energética. Por, porque adicionalmente, si no explota el volcán de ruiz tenemos un tema ambiental con la Panamericana. Hoy aproximadamente entre 40 y 50 carrotanques viajan normalmente desde Cartagena hasta Pasto para llevar combustibles. O sea, eso es absolutamente ineficiente. Tenemos que buscar una manera de que ese transporte de combustibles sea más eficiente. Yo creo que acá el trabajo articulado, como se habla ahorita, de CENI, TGI, es clave para esta eficiencia de ese transporte de combustibles al interior del país. Gracias, Felipe. Sin duda, la política pública tiene que ir integrada precisamente con el desarrollo de las empresas y es necesario que desde el Ministerio pues se mantenga pues precisamente toda esa estabilidad jurídica para que se siga desarrollando todo lo que tiene que ver con el sector. Se nos está agotando el tiempo, pero quisiera preguntarle a Héctor precisamente con todo el desarrollo de esos proyectos exitosos que tienen en carbono neutralidad de la compañía, ¿cuáles fueron esos desafíos y esos impactos que ustedes evidenciaron para el desarrollo de los mismos? ¿Y cómo estás viendo precisamente ese desarrollo en la operación que ustedes tienen? Gracias. Eh, yo creo que algo que ha sido muy importante fue haber implementado procesos de transformación digital. Hoy en día los sistemas los, los operamos con analítica de negocios y con sistemas de inteligencia artificial que nos permite poner los sistemas en operación óptima en consumo de energía y en calidad en entrega de combustibles. Lo segundo es en las fuentes, cómo poder reducir emisiones. Tenemos… Varios retos, uno de ellos, la estación Monterrey, que funciona con líquidos, la generación. Eh, esa estación la vamos a electrificar y la fuente de energía de esa estación va a ser biomasa del Casanare. Otro reto lo tenemos con pozos colorados, en donde queremos eh, operar la estación con una mezcla de gas hidrógeno que nos permita reducir de manera importante las emisiones. Otro reto es el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que lo operamos con, con crudo, que se utiliza para generar energía y la idea es llevar gas virtual a esas estaciones y operarlas de una mejor forma posible. Y lo tercero es eh, incorporar nuevas tecnologías. Actualmente estamos desarrollando los dos únicos proyectos que tiene el país en medición de energía mareomotriz. Eh, empezamos estudios de factibilidad en Cobeñas para ver el potencial del Caribe en términos de generación, e igualmente en el Pacífico, en Tumaco, para ver si ese tipo de tecnologías es lo suficientemente eficiente. En esas actividades y en esos proyectos hemos venido incorporando esos nichos tecnológicos. Gracias Héctor. Mencionaste, Mónica, un tema bastante importante y es eh, las mediciones de las fugas en gas y sobre todo en esta pues uno pensaría que TGI en temas de, de, de contaminación, pues no tiene mucha afectación, pero precisamente con ese tema que mencionaste de las fugas, quisiera preguntarte precisamente en esa eficiencia operacional que nos cuentes un poco más en detalle, cómo ustedes están trabajando con ese tema de las fugas de gas. Sí, efectivamente eh, nosotros, al tener un gasoducto de aproximadamente 4.100 kilómetros, eh, pues eh, este año, por ejemplo, eh, poder tener lectura eh, en este primer Q, ya llevamos el 51% acumulado de lo que significa la lectura de misiones, que eso no es menor. Eh, y en eso el primer ejercicio que estamos trabajando muy fuerte es lo que nosotros llamamos el plan de apriete y ajuste, ¿de acuerdo? Eh, que para nosotros es fundamental, es como la base de poder entender qué pasa con las emisiones y cómo las vamos controlando. Eh, si bien es cierto, es un plan bastante manual, pues es para nosotros muy disiente porque es el más asertivo de todos los planes. Después acercamos tecnologías, ahí lo decía Héctor, tenemos analítica avanzada y tenemos sistemas de medición, sobre todo de todo lo que significa emisiones de metano, con un, un, un, un punto que es fundamental y es que cada vez que hay emergencias en el sistema, pues lógicamente una emergencia es una emisión, de acuerdo en muchos de los casos. Y poder entender también esa emergencia que se pueda presentar en el sistema, cómo contribuye a lo que nosotros tenemos que eh, empezar a reducir, pues también es sustantivo, porque nos juega en contra, de acuerdo. Una emergencia que tengamos eh, en algún momento con Ecopetrol, pues también nos pone a nosotros en dificultad y tenemos inmediatamente que poder trabajarlas. Entonces, ahí tenemos ya eh, tecnología mucho más avanzada, inteligencia artificial avanzada y estamos trabajando con un, un tema y es cómo le brindamos incluso, si bien es cierto el sistema de drones, uno puede estar eh, revisando qué está pasando con emisiones, en muchos de los casos es muy difícil poder entender si la emisión que está es realmente del tubo o puede ser algo del ambiente que puede estar sucediendo y no necesariamente es del tubo. Entonces, estamos acercando incluso Cámaras infrarrojas, que es como parte de las tecnologías nuevas que le estamos acercando a nuestros equipos en campo para que puedan ser mucho más asertivos en lo que significa esta misión de misiones. Pero creo que es el justo balance entre lo que hemos sabido hacer de manera muy importante, que es el plan de apriete y ajuste, las nuevas tecnologías que acercamos desde el punto de vista de analítica y de lo que hay en el ecosistema, y entender también. Que en muchos de los casos, nuestros gasoductos, el porcentaje que va enterrado versus el porcentaje que, va, eh, que puedes visualizar, pues te lleva a que tengas que jugar con dos tipos de, de herramientas distintas. ¿De acuerdo? Entonces, también ese es un punto muy relevante en donde acercamos tecnologías para aquella parte del gasoducto que está externa y que se puede identificar de una forma mucho más rápida y la que va interna, como es, tenemos muchos gasoductos que cruzan ríos con todo lo que significa los cruces de ríos aquí en el país y que tenemos que hacerle control a través de tecnologías diferenciales. Gracias, Mónica. Precisamente hablamos de todo este desarrollo de las nuevas tecnologías y precisamente enfocadas en todo lo que tiene que ver con... La reducción, de, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, enfocadas muy al SCOP 1, que son las emisiones directas, SCOP 2, que son las emisiones indirectas de consumo energético, pero tenemos grandes retos en todo lo que tiene que ver con SCOP 3 eh, y todas estas emisiones indirectas que también están presentes en, en, en todo lo que el sector viene desarrollando, teniendo en cuenta que es el consumo energético de, de todo el planeta. Entonces, pues precisamente eh, quería preguntarte, Álvaro, cómo estás viendo esos retos para poder... Eh, mitigar todo este tema de las emisiones del SCOP3 Sí, gracias A ver, como dirían los americanos eh, el alcance 3 es el gran elefante en la habitación ¿no? eh, básicamente bueno, primero, ¿qué es, ¿qué es alcance 3? yo creo que todo el mundo lo entiende pero por si acaso lo explico básicamente son las, las emisiones que, un, que, que, que, no, que no produzco yo sino que producen los productos que vendo yo es decir, son emisiones que yo no controlo, son, realmente son emisiones de, de terceros. Para que sean una, una idea, una compañía petrolera como Ecopetrol, si uno coge las emisiones totales, el 90% de esas emisiones son alcance 3. 90%. Antes lo decía Alberto, típicamente los planes de descarbonización tienen que ver con el 1 y el 2. Pero cada vez más, cuando uno va al mercado, los inversionistas... Eh, los bancos empiezan a preguntar, "Oiga, ¿y qué pasa con las con el alcance 3, no? ¿Qué pasa con el alcance 3? ¿Cuál es el problema del alcance 3? Pues que no tiene una fácil solución. O básicamente hay como cuatro grandes palancas para reducir alcance 3. Una es muy obvia, pero muy mala, que es producir menos. Pues efectivamente, si producimos menos, pues vendemos menos, y, obviamente, eh, nuestras emisiones de alcance 3 van a ser menores. Ya lo decía el, el alcalde esta mañana, no parece que ese sea el camino digamos, más inteligente eh, de reducir, de reducir eh, alcance 3. Con lo cual, si descartamos ese, ¿qué nos queda? Nos quedan otros tres. Primero, crecer en hidrocarburos con menos emisiones. Fundamentalmente, gas. Gas es eh, un hidrocarburo que paradójicamente tiene más, alcance, tiene más emisiones de alcance 1 que el crudo, pero sin embargo digamos, cuando lo vendemos las emisiones que se producen en esos terceros son menores que las que, produce, las que produce el crudo. Con lo cual mantener los niveles de producción pero cambiar el portafolio hacia más gas es una manera en la que podemos reducir alcance 3. ¿no? También podemos reducir alcance 3 vendiendo directamente a petroquímica digamos en vez de refinería tratar de ir más integrados en la cadena para plástico, etcétera. Eso es como la primera palanca, crecer en hidrocarburos. La segunda sería en hidrocarburos digamos de menores emisiones. La segunda sería diversificar diversificar el negocio, diversificar el portafolio hacia nuevas energías. Digamos, hablamos de renovables, habló Felipe de biocombustibles. Un tema muy interesante que puede representar una oportunidad enorme para Colombia, como son los e los e-combustibles. Como saben, en, en, eh, en Europa, a partir del año 2035, va a estar prohibido el diésel y va a estar prohibido digamos, los combustibles de, de altas emisiones. Con lo cual, los e digamos que, están, digamos, que se, digamos, una, se producen a partir de hidrógeno verde también y con un componente biogénico de captura de carbono pueden ser una oportunidad grande que además está cercana a lo que las compañías petroleras hacen, desde luego más cercana que, por ejemplo, eh, eh, renovables. Y, el, y la tercera palanca es eh, invertir en sumideros de carbono. digamos Sumideros de carbono puede ser la captura y almacenamiento de carbono, ya hay estudios en Colombia que dicen que el carbono puede ayudar a técnicas de, de, de recobro mejorado. No se lo voy a explicar al señor que está aquí a mi izquierda, que sabe mucho más que yo de eso. Eso puede ser digamos, un potencial de negocio grandísimo para Colombia. Lo, lo, lo, lo mencionaba, no, no sé si ha sido Felipe, también el tema de soluciones basadas en la naturaleza, soluciones naturales de clima. No sé si ustedes saben, nosotros hemos hecho el análisis... Colombia es el segundo país del mundo, con, después de Brasil, con mejores condiciones para generar negocios de alta escala o para convertirse en un hub de soluciones, de natura, de, de soluciones basadas en la naturaleza. En términos de lluvias, en términos de sol, en términos de tierras, segundo país, eh, segundo país del mundo. O también hay, una, y hay, hay, hay otras actividades que tienen que ver con las acciones de nuestros clientes o de nuestros proveedores desde el punto de vista de nuestros procesos también fomentar que nuestros proveedores eh, que nuestros proveedores eh, limiten limiten las emisiones en todo caso esa parte de proveedores que yo creo que es una palanca que mucha gente utiliza también yo le querría quitar un poquito el foco porque cuando uno analiza las emisiones de alcance 3 básicamente el 95% de las emisiones de alcance 3 tienen que ver con la venta de nuestros hidrocarburos, tienen que ver con la venta de nuestros hidrocarburos, la venta de refinados. La parte de proveedores típicamente es pequeña. Con lo cual, al final, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Pues que pocas compañías se están animando a anunciar metas de alcance 3 por el momento. Desde luego, compañías similares a las que tenemos en Colombia, que son más, sobre todo, las americanas, ninguna ha anunciado metas de reducción de alcance 3. ¿Quiénes están eh, anunciando más? Las compañías europeas, pero compañías europeas que han anunciado públicamente que están cambiando su negocio. Básicamente, si uno ve el caso de Eni, Eni hace 10 años era la, compañía, la mejor compañía de exploración del mundo y anunció recientemente que ya no iba a explorar más. Y de, o otras compañías, por ejemplo, como Repsol, que siguen teniendo un componente de hidrocarburos importante, también le están apostando fuertísimamente al mundo de, de energías, etcétera, de energías verdes. En lugares digamos, como Colombia, como Arabia Saudita, etcétera, donde tenemos, eh, donde tenemos los recursos, las compañías que están haciendo, efectivamente, anunciar metas 1 y 2, comenzar a trabajar en el largo plazo, hacia el 3, sobre todo cambiando el portafolio, temas de gas, temas de sumideros de carbono, temas de soluciones naturales del clima. Comienzan a hacer inversiones en nuevas energías, pero no están activamente anunciando metas. Lo que sí están haciendo es también empezar a construir una narrativa sobre eso. Habrán visto que cada vez más compañías empiezan a hablar de porcentaje de vida, que tiene que ver, por ejemplo, con negocios verdes. O empiezan a anunciar metas también en intensidad de carbono, que básicamente es emisiones por, por EBITDA, por ejemplo, en vez de hacerlo en, en términos absolutos. Con lo cual, eh, y en resumen y terminando, básicamente Alcance 3 es, es efectivamente ese gran elefante que va a haber que atacar, pero sí que es cierto que lo que tiene más sentido es arrancar por uno o 2, ser ambicioso en 1 o 2 y empezar a hacer las inversiones de manera inteligente que nos permita de aquí a los próximos 30 años poder efectivamente también eh, hacer avances en, en alcance 3, pero en general sin volvernos locos tampoco desde, desde el día de hoy. ¿no? Gracias Álvaro. Precisamente para concluir, creo que hemos visto desde distintos puntos de vista de la cadena el compromiso que este sector tiene con la descarbonización que ha tenido y que seguirá teniendo y efectivamente no es solamente hablar sobre eh, eh, el tema de la generación de energía, sino de la demanda y allí cito lo que Tomás mencionó el día de ayer, que precisamente tenemos que enfocarnos en la disminución del consumo energético y, y aparte de esto, pues que podemos, el mensaje es que podemos coexistir, que la diversificación de esta matriz energética es necesaria y que precisamente debemos enfocarnos en cómo podemos realizar operaciones más eficientes y disminuir precisamente ese consumo energético en todo lo que tiene que ver en bueno, el enfoque de la demanda como tal. Eh, particularmente desde Green Yellow, tenemos una frase pues que es como parte del ADN y es que el kilovatio que menos contamina es el que no se consume, y precisamente esto va muy enfocado con el mensaje que les queremos dar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los panelistas y muchas gracias a todos. Gracias a todos por sus intervenciones.